en el día de hoy jueves 22 de abril del año 2021 al hacer la pausa hablábamos nosotros que vamos a hacer un comentario con respecto a la visita del presidente antiguo el presidente Luis Abinader que el próximo domingo estará de visita aquí en San Francisco de Macorís y se estará llevando a cabo este consejo de ministros en esta uh, ciudad nosotros pues hablábamos precisamente ayer eh, teníamos al ex senador Franklin Romero y hablábamos sobre las expectativas ¿verdad? que se habían eh, creado con respecto a esta visita del eh, presidente. Decía Franklin que vienen, se espera que la mayoría de los ministros pues, estén presentes aquí en San Francisco de Macorís. Y nosotros pues comentamos y debemos seguir eh, haciendo este tipo de, de comentarios que lo hemos hecho en múltiples, en múltiples eh, programas. Y es de que ciertamente la, la sociedad de San Francisco de Macorís, la provincia y nuestros representantes pueden aprovechar la visita del presidente para realmente llevarle a una esos proyectos y esas necesidades que tenemos nosotros como provincia, que tenemos nosotros como municipio para de alguna manera buscarle eh, solución. Recuerden que nosotros hemos sido afectados históricamente esta provincia por el divisionismo institucional que ha reinado aquí en San Francisco de Macorís. Y esperamos que esta vez esto pueda cambiar. Cambiar porque es de la única manera que no solamente Luis Abinader, llámese como se llame el presidente, si cuando viene de visita a, este, a esta ciudad y no encuentra eh, un equipo de hombres y mujeres que le van a expresar, le van a manifestar cuáles son las necesidades por, por, de común acuerdo que necesita esta ciudad, pues realmente vamos a seguir nosotros en lo mismo. Esperemos que esta vez no pase eso y que ciertamente podamos nosotros mostrar eh, que estamos unidos, sobre todo eh, en estas causas comunes, son las necesidades o prioridades que tiene San Francisco de Macorís en este momento? ¿Le parece, señor, antigua? Mira, yo lo que espero, y pienso, primero, felicitar la visita del presidente de la República, felicitar la, la, segunda, felicitar la oportunidad que de que el gobierno, el presidente, viene a legislar, a decidir, que viene a exponer, y a poner a disposición de los franco Macorizano, de las instituciones y personalidades de San Francisco de Macorís, a exponer y a poner al servicio y a disposición el, el, el, el Consejo de Gobierno. Agradecer que el Presidente de la República va a decidir, va a mudar el gobierno dominicano, el gobierno eh, eh, operativo, todo un día en San Francisco de Macorís. Agradecer eso de parte del presidente y de los líderes locales en, en, que han en, diligenciado en, esa, eh, ben, esa presencia. Beneficios antiguos que podría dejarnos generar el hecho de que el presidente nos haya tomado en cuenta para desde aquí eh, ser sede nosotros del gobierno eh, dominicano el próximo domingo. Beneficios, la oportunidad grandiosa, histórica, de poder poner en manos del presidente de la república y sus ministros ...las necesidades y soluciones a los problemas de San Francisco de Macorís. Oportunidades, las facilidades o ventajas, la oportunidad de generar un núcleo co, eh, de cohesión, de unidad... ...de las instituciones y personalidades y líderes políticos y sociales que dirigen a San Francisco de Macorís. La gran oportunidad de llegar ahí a ese Consejo de Gobierno... Con un pliego, diría Raúl Monegro Con un pliego de reivindicaciones De demanda, unificado Eso iba a decir, Unificado Estamos preparados que, que todos se junten en estos dos días que quedan Y elaboren un documento Políticos Representantes del partido Representantes de la sociedad civil Representantes del empresariado Representantes sociales Juntarse Tienen jueves, viernes, sábado Tres días para elaborar un documento de conjunto para plantearle al Presidente de la República cuáles son las, las necesidades que tiene la provincia de Duarte para de su, su desarrollo. Cree antigua y dos, poner... ¿Cree antigua poner, que si, eso, que antigua si esa, eso no se ha hecho, usted dice que todavía si existe tiempo, el tiempo para hacerlo? Sí, si hay tiempo. Cuando hay voluntad, una hora es suficiente para resolver los problemas, hacer las cosas, por lo menos para plantearlo, porque aquí cada cual tiene un levantamiento de qué es lo que se necesita lo que hay es hacer cruzarlo, un match, cruzarlo un switch, cruzarlo cruzarlo sí. cruzarlo y hacer ¿Qué? un documento señores si cada uno de los funcionarios o de los líderes políticos o de los representantes o de los representantes del gobierno va con un proyecto individual nos jota el presidente de la república oh. se irá frustrado y no esperemos <coughs> perdón no esperemos durante los cuatro años de Luis Abinader nada para San Francisco de Macorís. Sí. ¿Y es si el así? domingo no llegamos unificados como instituciones, como personalidades, al Consejo de Gobierno a pedirle de manera uniforme y de manera consensuada qué es lo que necesita San Francisco de Macorís, la provincia de donde pasó el desarrollo, el presidente de la República no contemos con él y le daré razón. A no ponernos claro, caso. cuando no consigamos nada, el responsable no va a ser el presidente el, no, Luis. Vamos Aminale. a ser nosotros, vamos como a ser Macor nosotros, Estado. porque tal cual dice Ramón Antigua eh, y lo reitero, es por el individualismo institucional y ahora no solamente institucional, sino también eh, para personal. por nuestro representante personal, por, es, por satisfacer ese ego que dice Antioquia, no ponernos de acuerdo a nosotros para poder expresar las necesidades de manera unificada al presidente, pues van a pasar los cuatro años o el tiempo que sea necesario y nosotros después vamos a culpar al presidente de la República y no, no. no lo vamos a decir nosotros por este <coughs> espacio que es el presidente de la República. Sí. Somos nosotros mismos los responsables de que el presidente no lo haya tomado en cuenta para eh, eh, darle, eh, para resolver los problemas que tiene San Francisco de Macorís. Mira, yo sí, si, yo declaro que si, si, no, si ese día no unificamos criterios, los líderes y empresariales, políticos y sociales, y le hacemos una propuesta conjunta al presidente de la República, y a partir de ahí el presidente de la República, si no logramos eso, que cada cual vaya y presente su propuesta personal, y el presidente de los próximos tres años no haga nada por Macorís, yo me convierto en el abogado del presidente, en defensa del presidente. Recuerden que le he reiterado que Leonel Fernández hizo ocho visitas, un 26 de, de, de enero aquí, y trajo el gobierno, por lo menos el gobierno militar, a un desfile aquí. Y nunca hubo una reunión con el empresariado, el liderazgo social, político, eso, económico pero, de San Francisco Pero nunca Macri. hubo esa reunión, no porque no fuera la intención no, no, del presidente, no, porque, porque nosotros no nosotros... fuimos capaces de organizar de unificar criterios. Entonces, atención, señor senador Franklin Romero, atención, diputados, eh, atención, síndico, atención, representantes del poder eh, de la gobernación. Gobernación, gobernación Civil y Provincial de Duarte, <coughs> empresariado empresariados, sectores <coughs> representativos, los movimientos populares, si no existe ese, esa unificación de criterios, como plantea Antiguo y hemos planteado nosotros aquí en este espacio, pues difícilmente pueda surtir efe, los efectos deseados esa visita del presidente el próximo domingo y ese consejo de ministros que viene a, a, a trabajar desde aquí el próximo domingo. Así que todavía hay tiempo, ya lo plantea Antigua que conoce sobre estos asuntos, que hay tiempo todavía, jueves, viernes y sábado, para que puedan juntarse, unificar criterios, cruzar esos proyectos que están ahí, que todos conocemos cuáles son, elegir prioridades y cuáles son las cosas que se le pueden plantear al presidente para que él pueda, en este Consejo de, de Ministros, pues tomar la decisión y que realmente, realmente podamos nosotros decir arrancó San Francisco de Macorís, tercer provincia de importancia del país y tercera provincia que aporta al Producto Interno Bruto en, de, de, de, en el país. Así que esa debe ser la actitud que debemos asumir nosotros aquí en San Francisco de Macorís con esta importante visita del presidente el próximo domingo a esta ciudad. Que así sea y que nosotros podamos tener, aprovechar esta oportunidad. No vamos es como nosotros. si la gente le, le, le, te dijera a ti, te voy a dar comida, te invito a mi casa y tú no llevas nada. Entonces, en ese Consejo de Gobierno el presidente está haciendo lo que tiene que hacer. Vino, ya vino aquí a San Francisco de Macorís. Se pasó día y medio, dos días aquí en San Francisco de Macorís. Viene ahora con el Consejo de Gobierno. <coughs> se lo llevo allá. Le voy a poner los lo funcionarios a su disposición. Pídanle, exíjanle. Algo que asumo, antigua, que dentro de esa visita de día y medio que hizo el presidente aquí, asumo que en ese momento prometió que iba a hacer esa, esa actividad que va a ser el próximo domingo. Y a esta, o sea, que está cumpliendo con lo que ahora vamos a cumplir con esto que estamos pidiendo nosotros. Unidad. Unificar criterios. Así es. Por de dejar, todos, dejar, dejar, de, los de todos egos, los sectores sin menospreciar a nadie. Deja, no, no. Sí, tú de mencionabas todos, los grupos populares sí, que tienen que estar ahí. Sí, de todos la sociedad civil, las ONG, la, eh, el empresariado, dividido en 7 siete, en siete mil pedacitos. Eh, los líderes políticos, los funcionarios propios del gobierno. Sí. Unificar todo criterio en, en, para lograr una propuesta viable para que el presidente de la República la pueda aprobar y ejecutar en estos próximos tres años. Así es. Hemos llegado al final de este espacio. Gracias, Antigua, como siempre, por compartir con nosotros como cada jueves. Así que el próximo jueves estaremos de nuevo en contacto con Ramón Antigua aquí en este espacio. Gracias, como siempre.